¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Hoy les tengo un video muy especial, ya que estos son mis favoritos de este mes. Esto todo me lo envió mi esposo. Él sabe que yo soy una fanática a LV. Vamos a ver... Y por acá tenemos una especie de boina. Sé que LV lo tiene nuevo en su colección y está esta y otra más. Hay dos como esta. Pero en vez de tener el diseño de LV aquí abajo, lo tiene por aquí arriba. Está muy mona, está bonita. Por acá tenemos una cartera. También es de su nueva colección. Como pueden ver, ya LV está trayendo unos colores más oscuros, muy de la temporada de lo que viene, otoño, invierno. Miren qué bonita es, es larga, por dentro es bien espaciosa, y miren tiene una llavecita también para poder abrir tu cerrojo. Por acá esto también fue un regalo, pero fue de mi madre, esta me la trajo de Chicago, no la he usado aún. Y es de la nueva colección de Gucci. Es aterciopelada con unas perlitas. La cartera pesa, ella sola pesa. Por dentro es de un rosa. Tiene un millón de papelitos aquí adentro. Muy bonita esta cartera. Y me imagino que la puedes usar de tira corta tira larga y esto que ven por acá esto sí lo ordené yo que los voy a mostrar son unos patines pero más bien unos patines como diría yo vintage y me los saco de acá miren qué bonitos traen sus cordones, también trae esto que ya leeré para qué es esto lo ordené ya que estoy en una fase de que quiero hacer ejercicios y todo esto y bueno buscando algo así bien bonito que me motive encontré estos patines los links de todos estos productos no se preocupen que yo se los voy a dejar ahí abajo miren qué bonitos están se sienten cómodos, son fuertes, son... pesan un poquito. Miren las ruedas. Está muy bonito. Y este que está acá, esto fue un aceite que pedí, ya que yo estaba sintiendo que mis uñas, sobre todo cuando me hacían el manicure o el pedicure, sentía que me estaban resecando. Entonces este aceite te lo puedes poner todas las noches y justo miren cómo tiene esta formita para que te lo puedas pasar por todas tus uñas. Yo sufro de mucha resequedad, no sé si es porque me lavo mucho las manos o porque en verdad es que mi piel es así. Pero como pueden ver, este aceite nos resuelve eso. Y lo ordené. Esta caja que está acá, esto sí lo ordené. Yo no me lo regalaron ni me lo enviaron. Y es una marca que yo he estado siguiendo desde hace unos meses y dejan que lo vean. Es hermoso. Es un baúl o una maletica para cuando el bebé va a nacer, solamente tengas que llevar esta maletica. Miren qué preciosa es. La tiene, como yo no sé qué va a ser el bebé, la tienen en dorada, en plateada y en azul. Yo la escogí dorada. A mí me parece un regalo preciosísimo para un baby shower, ya que este es algo que se va a quedar. Yo soy de las que piensa que los regalos que se quedan con los bebés son mucho más importantes, ya que es un recuerdo. Entonces vamos a abrirla para que vean todo lo que trae por dentro. La idea de esta marca fue crear un maletín que la mamá solo tenga que escogerlo y llevárselo al hospital y no tenga que pensar en qué se le pudiera quedar. Entonces vamos a abrirla para que vean qué chulería tan hermosa. ¡Tarán! Entonces como pueden ver En la maletica ya viene incluido Este tetero o biberón No sé cómo le llamen en tu país No quiero abrirlo porque esto es un regalo Pero algo ahí se puede ver Ella también te manda Las primeras ropitas del bebé Normalmente lo que está un bebé en el hospital Son de dos a tres días Así que ella te manda toda la ropa que tú vas a necesitar Miren qué preciosura Ella manda dos de este este es como una telita de terciopelado. También te envía dos monitos así, que son fáciles para cambiar el bebé. Como les había comentado, esto viene también en rosado y en azul. Así que si tú sabes de qué sexo es tu bebé, ya tú puedes pedirlo a rosado o azul. Mira, también te envía, miren qué monería, la bolsita del aseo del bebé, un laundry bag. Para todo lo que le ensucie Tú se lo pongas ahí Ya que es bueno que un bebé recién nacido No mezclemos la ropita También te envía una toallita qué bella Entonces, en todas estas gaveticas Que vienen muy seguras Miren Acá Tú vas a encontrar Mira, la abre Ella te manda un chupete, como puedes ver, de cero a dos meses, que es lo que tu bebé tiene cuando nace. A ver, abres esta y también te envía un gorrito. A ver qué hay en esta Miren, una toallita para bañar al bebé recién nacido. De verdad que este regalo es una chulería, me ¿eh? parece un regalo muy completo, muy original y un recuerdo porque ninguna madre va a querer deshacerse de este recuerdo tan bonito. Miren, también manda unas boticas y déjenme decirle que la calidad es muy buena, yo que lo estoy tocando es fuerte, pero a la misma vez es algo suave para el bebé. Y acá te envía dos baberitos Qué chulo, el baberito dice París Sí, la marca es francesa Y obviamente en las que tienes que te sobran Las gaveticas que te sobran Pues tú puedes colocar alguna otra cosa que tú quieras llevarle a tu bebé Y en acá también tienes más espacio si quieres ponerle más cositas tú A mí me parece un súper regalo yo espero que a la persona que yo se lo dé Lo disfrute mucho Y aparte de eso Ahora les voy a mostrar Déjenme poner todo esto aquí adentro Aparte de traer todo esto También trae Miren Es un saquito Para que el bebé duerma Y entonces no tengas que arroparlo Ni nada No se te enrede tu bebé el, Miren, qué bello. Ya con esto el bebé no tiene necesidad ninguna de que lo tapes. Y ya ahí él está bien abrigadito. Es un saquito y yo me imagino que esto le puede durar al bebé bastante porque es bastante grande. Gracias por mirar este video y si te gustó no olvides regalarme un like. Los links de todos estos productos estarán aquí abajo. No olvides suscribirte.